los técnicos distritales y regionales en rechazo a la ordenanza 62-2018 que pone en vigencia los manuales operativos regional y distrital y que le quita los derechos adquiridos y que habían sido establecidos o son establecidos tanto por la constitución como por la ley 66-97 que la clasificación de docente y la categoría docente está establecida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 desde hace cuatro, 5, 3 y dos años y quieren enviarlo a los centros educativos. Este sindicato rechaza la posición del ministro de Educación en contra de nuestros compañeros regionales y distritales y nacionales y en contra de lo que es el mismo sistema educativo con lo que es la pretensión de privatizar la educación dominicana y los logros que hemos adquirido los docentes en la lucha de más de 40 años.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 la ley 6697 y el estatuto docente. Y decirle no al señor ministro de Educación, que se cree que degradando a los técnicos distritales, a los técnicos regionales, él puede resolver el problema que nadie tiene culpa de que haya nombrado sus funcionarios en educación, en, en, en su gabinete, que están haciendo la, la, la función de la piraña. Y usted sabe muy bien cómo es la piraña, que todo lo que toca lo daña. Y todo lo que haya nombrado ahí, lo que han ido así a hacer daño.